Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz domingo. Vamos a iniciar este día tan especial, nuestra Eucaristía hoy en acción de gracias por esta celebración de 50 años, 50 años de vida diocesana. primer obispo que llevó a nuestra diosa, Monseñor Sarmiento Peralta, y todo el trabajo evangelizador, pastoral, todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 50 años, hoy nos llevan a decir gracias. Hace 50 años, el Papa Pablo VI creaba a nuestra diócesis de y hoy con júbilo. Damos gracias. Vimos este, este jubileo diocesano, que en, hoy lo vamos a vivir a nivel diocesano, el 13 de octubre, que vamos a conmemorar la llegada del obispo a Neiva, Vamos a tener la gran celebración diocesana. Allá en la catedral, todos nos vamos a congregar para elevar la acción de gracias a Dios. Hoy lo invito para que le dé gracias a Dios. Hoy lo invito para que piense en un momento, en aquella bendición, en aquello que usted ha recibido de Dios a través de la Santa Madre Iglesia esta iglesia de Neiva, esta iglesia que peregrina aquí en nuestra ciudad, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea mi Señor, amén, y vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. estaba Jesús orando en algún lugar, y al terminar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, Señor, enséñanos a orar, como les enseñó Juan el Bautista a sus discípulos, él les dijo, cuando ustedes oren digan, Padre, ...santificado sea tu nombre... ...ven a reinar... ...danos cada día nuestro pan del mañana... ...perdona nuestros pecados... ...que también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden... ...no nos debes caer en la tentación... luego lo digo... ...supongamos que uno de ustedes va a medianoche de su amigo... ...y le dice... ...amigo, préstame tres panes... ...porque un amigo que está de viaje acaba de llegar a mi casa... ...y no tengo que ofrecerle... Y si tú al otro no le va a poner... ...no le va a responder desde dentro... ...venga, no me moleste... ...la puerta está trancada, mis hijos ya están acostados... ...no puedo levantarme a darte nada... ...porque si no se levanta de los panes por ser amigo suyo, al menos por la inoportunidad se levantará y le dará lo que necesita, así también ustedes queridos hermanos, pidan y reciban, busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca la puerta le abre supongamos que un padre de familia el hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente en vez del pescado, o supongamos que un hijo le pide un huevo, le va a dar una lacrán ustedes pues que son malos saben dar cosas buenas con mayor razón el padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en esta acción de gracias, este domingo, el Señor nos va a enseñar a orar. Acudas a la Santa Misa en su parroquia y reciba la enseñanza. La respuesta a la pregunta, Señor, enséñanos a orar, la va a encontrar allá en la Eucaristía. Nos vemos en el Templo Parroquial. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Los guardias, los guardias, los guardias.